Hey, G. Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan, para que se atrevan, rompan esa barrera, volvió otra vez si, sí, el que más se esperan, ese J sonando de vuelta Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan, para afuera, para que se atrevan, rompan esa barrera, yo siendo un Chorruando con esa perra No estamos de adorno, trajimos crema en crema La calle está candela y nosotros estamos jugando Lo hago mi manera, Ñero no esté criticando Las manos arriba, pero no es un asalto Y salto sin ser alto, anoto a los rapstores Tengo la receta, que quiere plantón Pero no formas completas de rapeo, canto hasta cambio de flow ¿fue? Usted lo notó, vio los versos como Warren Cargelo Un experto loja ¿eh? te animo tu clan de sin ser el anfitrión la revivo con mis compas, los estilos me sobran, ya sea rap, trap, rock o dembow Para wow. el morfil y el escabio no hay horario, todo lo contrario, rapeando sin un salario Sin llevar un faro voy iluminado, si no lo traigo yo, lo trae el crow o el show. Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan, para que se atrevan, rompan esa barrera Vuelve otra vez y el que más se esperan, ese J sonando de vuelta Lo traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan Atrevan, rompan esa barrera, ellos no vieron nada, playaron cualquiera. Estamos fronteando, pasando su frontera. Si lo traigo, ya lo mueve, ya lo mueve. Pide tres y le doy nueve, ya hace rato. Cuando no nieve, no guay, no, enganchados. Y no hay quien suene. Te doy donde más duele, tocó a mí me quiere Por no decir que tiene tanta ganas de verme Escribiendo como Verne Con mis pies, donde ustedes no pueden En el escenario, sonando hasta en tu barrio Téneme paciencia, ya voy a llenar el estadio no, Voy a sonar como los más grandes en la radio Quiero mi cara en Rolling Stone, MTV diario Calo 27 mil balas, algún sicario no tienen mil letras, le tiramos un diccionario Y si dicen que disparan y manejan la del 9 Le retruco, puto, la leyenda, nunca mueren Voy, voy sobrado de estilo, si quieren los fusiló Quedado de mi camino, ya les avisé Es porque andamos fino Y me importa un comino Que te sientas al pachino Como en Scarface Vengo, nena, pa' que no estés vacilando Sé que pierdo la cordura si te veo bailando Acostumbrado a críticas y que me estén tirando No me puso de la escena, ella me está buscando Me siento en el party porque la estoy rompiendo Así que muévelo, mami, que esto está Ardiendo rompete ese campari Provocamos un tsunami Se calienta el safari Si no se estamos viendo Real que no me que Todos se alteran Ya me encontré varios buitres Que solo se cuelan Voy a seguir en la mía forma que les duela Y no se olvide Que yo solo lo traigo para que lo muevan Todos se desesperan Para que se atrevan Rompan esa barrera otra vez sí, por más que les duela, Crow, Chaos y Clonar sonando de vuelta. Traigo pa' que lo muevan, todos se desesperan. Esperan, para que se atrevan, rompan esa barrera. Volvió otra vez sí, el que más esperan, Crow SSJ sonando de vuelta. Chao. This is the remix. Es el clonar, este de mami. Chao, chao. y Crow SSJ. Bitch.